Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 65 Mi única función es la que Dios me dio La idea de hoy reafirma tu compromiso con la salvación También te recuerda que no tienes ninguna otra función, salvo esa Ambos pensamientos son obviamente necesarios para un compromiso total. La salvación no podrá ser tu único propósito mientras sigas abrigando otros. Aceptar la salvación como la única función entraña necesariamente dos fases. El reconocimiento de que la salvación es tu función y la renuncia a todas las demás metas que tú has inventado para ti mismo. Esta es la única manera en que puedes ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo. Esta es la única manera en que puedes decir, y decir en serio, mi única función es la que Dios me dio. Y esta es la única manera en que puedes encontrar paz. Hoy y durante los próximos días, Reserva 10 a 15 minutos para una sesión de práctica más prolongada en la que trates de entender y aceptar el verdadero significado de la idea del día. La idea del día te ofrece el que puedas escapar de todas las dificultades que percibes. Pone en tus manos la llave que abre la puerta de la paz, la cual tú mismo cerraste es la respuesta a la incesante búsqueda en la que has estado enfrascado desde los orígenes del tiempo. Trata, en la medida de lo posible, de llevar a cabo las sesiones de práctica más largas a la misma hora todos los días. Trata, asimismo, de fijar esa hora de antemano y de adherirte luego al máximo al horario establecido. El propósito de esto es organizar tu día de tal manera que hayas reservado tiempo para Dios, así como para todos los propósitos y objetivos triviales que persigues. Esto es parte del entrenamiento a largo plazo que tu mente necesita para adquirir disciplina, de modo que el Espíritu Santo pueda valerse de ella de manera consistente para el propósito que comparte contigo. En la sesión de práctica más prolongada, comienza repasando la idea del día. Luego, cierra los ojos y repite la idea para tus adentros una vez más, observando tu mente con gran detenimiento a fin de poder captar cualquier pensamiento que cruce por ella. Al principio, no trates de concentrarte exclusivamente en aquellos pensamientos que estén relacionados con la idea del día. Trata más bien de poner al descubierto cada pensamiento que surja para obstaculizarla. Toma nota de cada uno de ellos con el mayor desapego posible según se presente y deséchalos uno por uno a medida que te dices a ti mismo este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Después de un rato te resultará más difícil poder detectar los pensamientos que causan interferencia. Sigue tratando no obstante, durante un minuto más o menos, intentando detectar algunos de los pensamientos vanos que previamente eludieron tu atención, pero sin afanarte o esforzarte innecesariamente en ello. Luego repite para tus adentros que en esta tabla rasa quede escrita mi verdadera función. No es preciso que uses estas mismas palabras, pero trata de tener la sensación de que estás dispuesto a que tus propósitos ilusorios sean reemplazados por la verdad. Finalmente, repite la idea de hoy una vez más y dedica el resto de la sesión de práctica a reflexionar sobre la importancia que dicha idea tiene para ti. El alivio que su aceptación te ha de brindar al resolver todos tus conflictos de una vez por todas y lo mucho que realmente deseas la salvación, a pesar de tus absurdas ideas al contrario. En las sesiones de práctica más cortas, que deben hacerse por lo menos una vez por hora, usa el siguiente modelo... Al aplicar la idea de hoy, mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Cierra los ojos en algunas ocasiones al practicar esto, y en otras, manténlos abiertos mientras miras a tu alrededor. Lo que ahora ves será totalmente diferente cuando aceptes la idea de hoy sin reservas. Y nos dice David, mi única función es la que Dios me dio. Así que hoy observamos nuestra mente muy, muy profundamente, para captar pensamientos extraños, para ver metas que no son nuestra voluntad y no son la voluntad de nuestro Padre. Nuestra única función es la que Dios nos dio. Nuestra única función es la que Dios nos dio es la salvación en el capítulo 9 del texto la sección llamada la aceptación de la realidad se enfoca en lo que realmente queremos que es conocer nuestra voluntad y la voluntad de Dios exactamente tal como es nos muestra claramente que nuestra voluntad no es la del ego nuestra voluntad no es conocer una realidad sustituta. Nuestra voluntad es conocer la realidad. Hemos asociado la realidad con el miedo, pero la realidad no es temible en absoluto. Hemos asociado arbitrariamente algo más allá de nuestra conciencia con algo que no queremos. Hemos creído que la realidad es temible. El Espíritu Santo ve la verdad en nosotros, más allá de las ilusiones, y nos ofrece la salvación. Nos ofrece la experiencia de la unidad, del amor eterno, de la inocencia y de la libertad que nos fueron dados en la creación por Dios. No podemos confiar en el ego para nada. El ego no sabe nada. Una mente dividida no puede comunicarse porque le dice cosas diferentes a la misma mente. Una comunicación confusa no significa nada. ¿Cuán sensatos pueden ser estos mensajes al pedir lo que no quieres? Y esto es lo que sucede cuando le pedimos al ego, porque estamos pidiendo lo que no queremos. Hoy pedimos lo que realmente queremos. Realidad, Verdad y Dios. No nos pondremos en contra de Dios. Ni creeremos que Dios está exigiendo sacrificio. Dios es el dador universal que solo da amor. Y recordamos la certeza de nuestro viaje y de nuestro destino cuando Jesús nos dice, En última instancia, todos deben recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo debe reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que tu voluntad y la voluntad de Dios son una. Dejamos a un lado todos los pensamientos erróneos, todas las búsquedas falsas. Dejamos a un lado todos los objetivos de tiempo y espacio y nos adentramos profundamente en el reino de los cielos. Cuando un pensamiento que causa distracción surja hoy, di para ti mismo, este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Dite a ti mismo que en esta tabla rasa quede escrita mi verdadera función. Y recuerda, mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Mi única función es la que Dios me dio. Amén.